Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos hoy con la lección número 82. Hoy repasaremos las siguientes ideas. La primera. La luz del mundo le brinda paz a todas las mentes a través de mi perdón. Mi perdón es el medio por el que la luz del mundo se expresa a través de mí. Mi perdón es el medio por el que cobro conciencia de la luz del mundo en mí. Mi perdón es el medio por el que el mundo sana junto conmigo. Permítaseme entonces perdonar al mundo para que éste pueda sanar junto conmigo. Algunas sugerencias para las aplicaciones concretas de esta idea son Que la paz se extienda desde mi mente hasta la tuya, y incluyes el nombre de la persona. Comparto la luz del mundo contigo y añades un nombre. Mediante mi perdón puedo ver esto tal como es. Y la segunda idea: no dejes que me olvide de mi función. No me olvidaré de mi función porque quiero recordar mi ser. No puedo desempeñar mi función si la olvido, y a menos que desempeñe mi función, no experimentaré la dicha que Dios dispone que yo tenga. Algunas variaciones específicas de esta idea son, no me valdré de esto para ocultarme a mí mismo mi función, me valdré de esto como una oportunidad para desempeñar mi función. Esto podrá ser una amenaza para mi ego, pero no puede alterar mi función en modo alguno. Y nos dice David, Hoy nos abrimos al perdón, liberando todo pensamiento del ego. Nos abrimos a nuestra función, viendo a través del milagro, extendiendo perdón a todo. Nos dice Jesús, la claridad por definición desvanece la confusión y cuando se mira a la obscuridad a través de la luz, ésta no puede por menos que disiparla. Hoy recuerdo que todo poder es de Dios y lo que no es de Él no tiene poder para hacer nada. Hoy libero toda creencia en la dinámica del ego, hoy elijo la creación en lugar de autonomía personal, elijo el perdón en lugar de abrigar resentimientos. Libero toda creencia en la autonomía del ego, pues esto bloquea mi conciencia de la vida en Dios. Hoy seré dependiente de Dios y dejaré ir todo lo demás, que todo lo demás desaparezca. Hoy no me dejaré engañar por el miedo, recordaré el amor. Y no temeré nada. Hoy acepto la felicidad que Dios me da, recordando mi voluntad unida, unida a la del Padre. Hoy acepto lo que el Espíritu Santo ofrece. La luz del mundo trae paz a cada mente a través de mi perdón. No dejes que me olvide de mi función. Amén.